Como cada año, este viernes 11 de febrero, nuevamente se reunieron en la Casa de los Mayordomos de San Nicolás de Tolentino Peregrino, niños, jóvenes y adultos, para emprender el camino a los cerros de Ajacuba en busca de las flores de encino que adornarán y permitirán obtener los rosarios utilizados en los festejos del pone y quita bandera. A recolectar la flor que te traen para tu pone y quita bandera. En este momento, Señor San Nicolás, te pedimos por cada uno de ellos, por sus familiares. También te pedimos porque así como se van unidos, así como se van todos juntos, así regresen el día de mañana. En este momento te pedimos tu bendición, Padre Santísimo, Señor San Nicolás, para cada uno de ellos, por todos los que no van a salir en este momento, por todos aquellos que trabajan y se van más tarde, te pedimos, Señor, para que les des tu bendición para ese camino en donde ellos van a recorrer hasta el cerro de Ajacuba. Ah, señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero creador, por ser quien soy y si por sobre todas las cosas, a mí me pesa en el alma de todo corazón de haberte ofendido.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 Por tradición o por cumplir una manda, los hombres del barrio de Tashuadá y colonias aledañas acuden la tarde de este viernes a bordo de su bicicleta a la cima del cerro de Ajacuba, guiados por la fe, para que el día de mañana, sábado, el santo patrono San Nicolás de Tolentino reciba sus ofrendas y agradecimiento por permitirles sellar una vez más el santo compromiso. Y en la lucha saldréis victoriosos defendiendo a la patria y a Dios. Todos mexicanos volar presurosos del pendón de la Virgen en pos. Y en la lucha saldréis victoriosos la patria y a Dios, segundo misterio, la flagelación de nuestro Señor, Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros. luego del santo rosario y tras despedirse de su santo patrono con la señal de la cruz y el aroma del somerio, los varones emprenden el viaje donde al siguiente amanecer se dispondrán a cumplir con su trabajo con el cual se concluirá la primera etapa de las fiestas de pone y quita bandera que en el caso de San Nicolás de Tolentino serán el próximo domingo 20 de febrero. La mayordomía de San Nicolás de Tolentino Peregrino agradece a todos aquellos que han participado en la colecta de la flor de encino a fin de engrandecer nuestras tradiciones, deseándoles que Dios los bendiga y que siempre gocen de paz y buena salud. En nombre de la mayordomía de señor San Nicolás, les pedimos de favor que obedezcan a los encargados. Acuérdense que van a una peregrinación, no van a pues de paseo, ¿verdad? Entonces les pedimos de favor pues que traten también las penquitas de los, de los encinos para que de aquí un año, primeramente Dios, pues vuelvan a tener flor. Es, esa es mi recomendación. En nombre de la mayordomía y de señor San Nicolás. Pásense a despedir y luego ya les pongo agüita.